Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa con la energía de todos los sábados entre las 13 y las 15 aquí en Ecomedios. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Está Gonza Benítez Cruz, mi productor del otro lado, muy activo. Está en, trabaja en varias radios, un hombre con mucha experiencia. Lo voy a saludar. Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Macu? ¿Qué presentación? Gracias. Sí, ¿todo bueno, bien? Sí, lo que pasa es que estás... Es, oh, mira, esta semana vinieron a pintar acá, hicieron una obra y entonces me pasaron humedad de la obra del al lado vinieron a pintar la pared. Y el, el muchacho también, viste, es el encargado, pintor, todo. Le dije, sos un arquero, te tirás de una punta a la otra, vos estás igual. Claro, tremendo. Y si no queda otra. En este medio es así, hay que elaborar mucho. Escuchame, a propósito de tirarse el otro día Armani en el quinto gol, por lo menos, en el de los cinco que le metió Fluminense, en sí. el quinto parecía mi tío, en la quinta cuando lo, lo, lo, después de tomarse unos vinos lo poníamos sí, al arco. ¿eh? Que yo le dije lo mismo. Para mí no se tendría que haber tirado. Yo la hubiese esperado bajo el arco. No, el es? quinto ni se tiró. El quinto la miró pasar. La miraba así. No, era una fue, una fue rarísimo. Fue el cuarto, el que se tiró y quedó cortando en el medio. Quiso cortar. Ah, sí. El... Sí, sí, ese fue el cuarto. El, el centro, que entró por atrás el delantero. No, pero el, ah. en el otro, si te fijas en el quinto. Es como que la pelota entra y es como si vos o yo estuviéramos en la playa que no nos tiramos, ¿viste? O sea, es una cosa no, rara. Ya no, está, que entre, ¿no? No, que, no queda otra. <ríe> y yo cuando lo vi dije, no, o sea, no, no entendí. Parecía como que, ¿viste? Como que el árbitro había cobrado que no valía, una cosa así. Pero bueno, ya está. Nosotros este, somos muy criticones, pobre Armani, que es un gran arquero. Sí, bueno, eh, tremendo, está, está complicado ahora River, ¿no? Con Copa Libertadores, ¿no? Y yo creo que sí, para mí se complicó No solamente desde los puntos Sino también desde los goles a, a favor y en contra Que después termina empezando a veces viste Ah, claro, porque decían ahí Que la, tiene importancia no el tema de los goles Y obvio, tiene mucha importancia Porque si vos igualás en puntos Juega la diferencia de goles Es lo primero que juega Después creo que empieza a contar El, el, el resultado entre, entre ambos equipos Pero primero la diferencia de goles Totalmente, y ahí... bueno Vamos a, voy a presentar el programa, así que mate, metete cuando sea necesario. Va, hoy vamos a hablar, y bueno, agradecer por, como siempre a Javier Martínez que está en la operación técnica de la radio, a Diego Armesto, gracias a Diego, que abogado de confianza. ¿eh? Ya está, ahora en un ratito empezamos a hablar con él. Bancame un toque, Diego. Vamos Hola. a hablar con DJ Buey. Es uno de los primeros DJs, que empezaron a tocar música electrónica en Buenos Aires Y es de esa camada, ¿no? De todos esos, esos clásicos que ahora no estoy recordando bien los nombres Pero que son pibes que hace 30 años que están con música electrónica Vamos a hablar con DJ Way a propósito perdonen A propósito de la música electrónica que a mí me gusta mucho Luego vamos a hablar con Daniel Pi Uno de los grandes enólogos de, de la Argentina Mendocino Trabajaba en Trapiche. Creo que se cambió ahora a la bodega de Wemberg, así que hoy nos dirá Daniel, porque no encontramos ese dato y yo no he podido hablar con él, pero siempre un gran, gran enólogo y es el que está a cargo del emprendimiento que hicieron en Chapadmalal, uno de los lugares que se ha puesto de moda en los últimos dos, tres, cuatro años en la Argentina. Vamos a hablar de política con Martín Rodríguez Llebra, el gran periodista de La Nación, amigo sobre un panorama de lo que está pasando con la política, con la economía, que también ahora seguramente vamos a hablar con Diego. Y, eh, y después vamos a hablar con dos hermanas divinas que un día plantaron todo en su vida y se fueron a, a vivir la vida como querían vivirla, dentro de una lancha, un barco, un barquito, que llevan gente, hacen experiencias, se la pasan en el río, en el mar, un, se llama Noé y su hermana, no me acuerdo ahora en este momento cómo se llama, porque no lo anoté, pero en, las podés encontrar en Instagram en Soltando Amarras, así se llama la cuenta que tienen, divinas, enseñan a navegar a la gente, bueno, hicieron lo que todos en algún momento queremos hacer, patear todo y decir, bueno, me dedico a otra cosa. Ese es el programa que tenemos para hoy, íbamos a hablar con Martín Menem, pero claro, Martín, Menem, que es el candidato de mi ley en La Rioja, sobrino de Carlos Menem, hijo de Eduardo, abogado, eh, amigo mío de hace años, pero claro, hay veda, así que no, no, no, no podemos hablar de política en el caso de, de Martín porque tiene elecciones en, en La Rioja. Diego Armesto, doctor Diego Armesto, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué haces, Macudo? ¿Dónde estás? ¿En, en, en la China? Me <risa> te, ¿Te te escuchas lejos? lejos. No, muy no, para ahí, ahí Javier, bajo. en la operación técnica de la radio va a solucionar todo, que es un mago. Ahí si está. no te, no, ¿Me estás ahí escuchando volviste. mejor ahora? Sí. Y perdí mi eco porque me escuchaba yo mismo. Ah, sí, sí, no, ya está, ya pasó por, ya pasó por los controles las, las dos llamadas, así que ya estamos. Sí, bueno. Eh, deben ser, deben ser los amigos de los servicios que viste bloquean los teléfonos.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 Entonces, ¿por qué? Porque por qué vos qué tenés que proteger la privacidad de la persona. No, en este país, es este, el presidente lo dijo el primero de marzo del 2019, cuando sumió, ¿te acordás que dijo yo vengo a terminar con los sótanos de la democracia? Pero en realidad nunca claro. terminó con los sótanos, porque los sótanos están, más, más, están funcionando mucho, cada vez más. Es decir, cada filtración, cada hackeo, cada cuestión que se afecta,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 en donde hizo una muy buena convocatoria qué que, que persona brillante, ¿no? Bullrich, que se sí. fue a San Nicolás, ¿no? Donde hubo un previo de, de, de claro. la Constitución de, después de, la, de Santa Fe, ¿no? Claro, porque, porque después de la batalla de Casero de 1852 se hace el acuerdo de San Nicolás, que nada más y nada menos es cumplimentar el facto federal de 1831. Entonces...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 este ah, vos. Che, Juan no. Bautista Alberdi que ahora tiene mucho auge porque habla mucho de él este Milley, ¿no? en realidad el primero que habló vamos a ser sinceros fue José Luis Esper fue el primero claro. que habló de Alberti y Milei lo cita mal Alberdi ¿por? y porque si él habla como en un videito que vi el otro día de una publicidad y, y aparte Miley tiene un problema porque todo lo que dice está al margen de la constitución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 Eh, eh, puede ser muy fácil el discurso, desde lo discursivo desde, desde, lo, desde lo romántico ahí me, me, ¿viste? te sale el radical, el, el radical de Alem, <risa> lo romántico sí, pero bueno, en algún momento tenés que decir la verdad sí, sí. sí Diego, créate, cuando, cuando eh, creas, me, me encanta cuando... todo lo que decís, sí. no, me estoy quedando sin tiempo pero no, bueno, si bien. querés hacer una conclusión de un minuto, te, te escucho también. No, simplemente siempre agradecido por el espacio y creo que, que, que a ver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 Eh, tenemos comerciales y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en... Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos DESA, de energía que transforma ¿Necesitas más concentración y memoria? Empieza con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás Más, más vos. 28 34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 Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar en Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta... Doctor Osdepin, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Bueno, así es nuestro programa. Recién hablábamos básicamente de la Constitución Nacional. Se refería a ella eh, Diego Armesto, abogado, eh, constitucionalista, por supuesto... Ahora vamos a hablar de música electrónica. En verano, en enero, hablé con el DJ Buey, que es un amigo y que es un amigo enamorado de la música electrónica. Él, su novia y, y todos sus amigos que vienen de hace muchos años pasando electrónica. ¿Cómo andás, DJ? Boy? Macu, ¿Todo ¿cómo bien? Estás? Qué bueno escucharte, como siempre es un gusto colaborar en lo que hagas. Y más para mí la radio, también, que a para ver, mí que que no también. Bueno, viste que la música... Ustedes no, porque ustedes viven pendiente de la música, pero para la gente... Eh, es un recreo en el sentido Claro, de... y para, para los que nos tomamos en serio la música es un problema, porque hay gente que digamos, es, y, y más para lo que eh, afortunadamente es nuestro trabajo porque es como, para lo que es un entretenimiento para nosotros es una profesión que la tenemos que hacer en serio y es como, y también veo a la gente que se emociona con el fútbol, cosa que a mí no me gusta y siempre digo, no entiendo el fútbol pero entiendo la pasión, porque a mí me pasa lo mismo con otra cosa Claro, claro no, lo que te quería decir es que suponete, una persona que trabaja mucho, eh, o que está muy ocupada durante la semana, tiene sus momentos de relax, y en esos momentos de relax, entre el menú, lo, como, como importante, está escuchar un poco de música, ¿no? O sea, sí, salir de, de, de, de, de la locura y, y meterte en la música, sea la música que sea. ¿Cómo lo ves a eso? La música... Eh, eh, yo... No, es raro que me relacione con alguien... Que no le interese la música. O sea que imagínate, es como, obviamente, eh, para el que se lo toma como un relax, como un entretenimiento, pero eh, lo veo muy bien, porque la música crea, crea amistades, es como, la música es algo que no divide, ¿viste? por ahí estás y hablas de fútbol, de fútbol, de política, y por ahí te terminás cabroneando con alguien correcto, por una pavada. Correcto. La música, nadie se va a, a ofender por una discusión acerca de, de, inter, de, que, de si Zabat era mejor con ocio con Dios, por darte un ejemplo así, claro, lo primero claro, que se claro, me dieron claro. la cabeza. Contame un poquito la movida esta de, de la música electrónica en el mundo, en la, en la Argentina, quiénes trajeron, eso es un poquito lo que hablamos, te acordás, en el verano. Lo que hablamos y en el después, verano. Y, Perfecto. Y después te quiero preguntar algo sobre alguien yo vivo en Palermo, que hizo el otro día un show que es Bizarrap, y qué opinión tenés de él, pero esa te la, te la dejo de para que la pienses un poquito más adelante. Bueno, la, la música electrónica, lo que conocemos como música electrónica, empieza de la música disco, que fue mutando. Eh, hay nombres que la gente pone para que tenga así en, en la cabeza podría ser Larry Levan, que es los primeros DJs que empiezan a poner House en Estados Unidos, Frankie Knuckles, los Master at Work. Todo esto... Eh, también tiene su repercusión del lado inglés que obviamente podemos nombrar a todo lo que venía pasando en la hacienda ya a partir del 84, 85 que era la discoteca de los New Order que de ahí apare aparecen nombres como eh, los, los... Ay, no... Ay. para ¿por qué pienso yo que Inglaterra es más, eh, es más la cuna de nacimiento de la electrónica y de todo este tipo de música que Estados Unidos? ¿O me estoy equivocando? Eh, en Estados la, Para mí, en mi manera de entender las cosas, la música electrónica, lo que es el house, viene de lo que era la, la música disco. Y okay. a todo esto se empiezan a ver remixes muy primitivos. Por hay nombres como Jeff Pettibone, que se escribe Jeff Pettibone, que hacía los remixes de New Order, de Whitney Houston, de Level 42, de aquel, imagínate lo que estoy diciendo, que Uf. desde el año 80 año 85, y yo creo grosso, que ahí grosso, empieza un, un poquito de lo que podría ser la música electrónica como la conocemos como música bailable para discoteca, porque si nos ponemos a hablar de música electrónica Craftware viene mucho mo, eh, mucho antes que todo esto, pero bueno, lo que hoy conocemos como música electrónica del DJ, en de la cabina y la gente bailando, para mí se gesta un poco ahí Mira vos, y de Europa que qué, qué estabas hablando recién. De, de, de Europa de gran... había, había lo, lo, lo primero que aparece como club es toda la escena londinense este, y en Manchester sobre todo. En Manchester estaba en un club que se llamaba La Hacienda, que era propiedad de los New Order, que ahí era como el primer lugar que eh, Mirá vos. empiezan a pasar cosas. ¿Los tipos tenían ese lugar? sea, ¿Los músicos tenían ese lugar? Los New Order eran los dueños de ese lugar y hay un libro de Peter Hooke, el bajista original de New Order, que se llama La Hacienda o Cómo no manejar una discoteca. <risa> claro, deben haber sido malos. Deben haber, te... fueron horarios muy bravos para esa gente, sí. <risa> claro, totalmente. ¿Cómo entendés vos que estás en la música, voy? Todos estos fenómenos tipo Tini, todos estos chicos que llenan estadios. Yo vivo cerca de, del Hipódromo y lo Yo que vivo, armó el otro día. Vivo acá, eh, te, te digo dónde es... vivo y te vas a dar cuenta que afecta también mi estacionamiento. Yo vivo en narcos y zavala, estamos cerca. Ah, no te puedo creer. Sí, sí, claro. Creo. Afecta la afecta mi movilidad todo esto. Me encanta igual, me encanta porque es como está, está buenísimo. Entiendo que no es música que esté apuntada a mí. Empecemos por eso, como cuando, cuando yo tenía eh, 20 años y aparecía aparecí en los químicos o a sea, un tipo de 40, quizás decía, ¿qué es esto? Claro. Está, está bien. Ahora, está bien Que Bizarrap, ¿cómo que Bizarrap entendés, tenga 23 Bizar años. Eh, ¿Para qué? Eh, de... Sí, Macu. No, no, perdón, perdón, perdón. Eh, de seguir, seguir terminar termina la y idea. Está bien, y está la... bien que Bizarrap, eh, eh, no, no sé el nombre de él, pero debe tener 23 años, una cosa así. 24. Eh, 24, está perfecto que sea un artista nuevo de 24 años. Cuando el artista es nuevo y tiene 35, hay algo raro. Claro. <ríe> me parece a mí. Me parece pero, pero, que 24 es vos... una gran edad. Artísticamente no, pues, no me llega pues, pues, la pues... música, no la entiendo, pero apoyo mucho que un pibe desde Ramos Mejía a los 10 eh, y pico estaba haciendo música y conquistó el mundo, me parece musicalmente no me llega, conceptualmente me parece fantástico. Claro. Es como, oh, eh, eh, eso es eh, la, la, la, la, posibil la posibilidad de de, que ha dado la, la, la, la tecnología, la comunicación, la internet, lo que sea, es como que un pibe desde Ramos Mejía sea una estrella global, decís, wow, me encanta. DJ, ¿cómo es la vida de un DJ? Un día, un día tuyo, ¿cómo es? O sea, ¿en... Yo trabajo ¿cómo venís un montón, trabajando últimos años? Un ¿Cómo, con los ¿cómo años... ha sido tu vida? Mis, eh, mis horarios, yo eh, me acuesto en promedio habitualmente 3 de la mañana. Me levanto a las 10, 11, hago, tengo una vida común y en un momento, al... Ponle, si tengo que ir a la florería donde nos cruzamos siempre, Macu, que se sí, que sí, ir más claro. seguido. Lo de Tato, eh, el gran Tato. Lo de Tato, Exactamente. Eh, ¿Cómo se llama? si Tengo florería A las 7 ya entro en una de Ok, vamos a armar la música ¿Cómo está el día? ¿Qué día es? Es, es, es como es como ya pensar Que al poder música en vinilo Tengo que pensar más o menos ¿Qué música voy a llevar en cuanto al día? No es la música bueno, mismo para un, por... un dato que no debe ser menor para vos eh, La florería de Tato Giovannoni Es un lugar Muy ecléctico, muy lleno de gente De todos lados del mundo ¿No? Sí, sí, está buenísimo para practicar inglés sin pagar clases principalmente no, <risa> está, está buenísimo por todos lados Sí, la gente la pasa bomba, eso nos hace también eh, cuando, cuando tenés gente que, la, que cae ahí es gente que viaja a pasear habitualmente que está en una situación muy de paseo, que ha conocido muchos lugares y es como la, la de poder música ahí te exige mucho y tenés que estar al día y, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, laburar con tanto es así Claro totalmente, ahora les abre el hotel de ahí enfrente así que se les van a cruzar los, sí, los, los no voy a poder más ¿no? estacionar en la puerta del hotel que eso va a no ser vas a poder estacionar, me imaginé porque la última vez que fui yo a Arroyo ahí donde están ustedes que habrá sido hace dos meses este, bah, clavé el auto ahí donde, donde estaban las persianas abajo del hotel que tiene dos estacionamientos hermosos para sí. ocupar ahí Sí, pero bueno, sí, nos vamos a estar a full todo el día, o sea que bienvenido sea, porque está bueno trabajar y más en un lugar así. ¿Y qué, ¿qué pones? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué música electrónica hay ahora? Porque, por ejemplo, yo hace uno, hace hago, uno, sí. hago una selección. Eh, te, yo te ponemos música en disco. Tengo un montón de discos que no necesariamente de, eh, tengo un montón de vinilos que no necesariamente son música electrónica. Puedo ir Si es un martes, puedo llegar a poder hasta Durán Durán en el medio de algo, es como, hay los, si es un día de semana yo pongo más, hago más una selección que un set. Si es un fin de semana que hay como un poco más de ambiente o la gente quiere divertirse más eh, y, y necesita un golpe y lo tengo que mantener un poco más arriba, pongo house, pongo un poco de funky house, un poco de música disco también ya con un poco de beat y después unos clásicos de los 90 y pico al 2006 que están bien. Es como hay que Es un arte entretener también ¿no? y uno trata de, eh, sin poner el meneadito, hacer que la gente la pase bomba. Claro, claro. No es lo mejor posible, la gente la tiene que pasar bomba. Es así. háblame un poco de la historia de los nombres de los electrónicos o de los, de los DJ electrónicos de Argentina. Mira, acá nosotros tenemos la suerte de tener a Alejandro Paul que no es un DJ electrónico. Pero eh, tened en cuenta que cuando empecé yo y to, toda la camada mía en los noventas, si bien escuchábamos House o Dragon bass o, algún, algún, o Tecno, lo que sea, que había una escena, todos esos que empezamos, venimos de poner eh, otra cosa. Yo nunca puse... Di, di, siempre puse música que a mí me, me encantó, pero he puesto eh, un poco de la alternativi, alternatividad de los mediados de los noventas, todos los temas de MTV, Beastie Boys, Blair, cuando apareció Fatboy y todo eso. Entonces es como, también eso te da una espalda para, para laburar en un lugar como la florería. Yo eh, claro. pongo House y los primeros que, te, que estaban acá eran Alejandro Poblesica, gran eh, DJ de música disco, una leyenda viviente. Claro. Y después hay, está, teníamos en, ya en los noventas, cuando empezó a aparecer una semilla de música electrónica, eh, el Chaqueño, que era el que de Freedom, que es Miguel Lali, Diego Roca. Cristian Trincado, Diego Sid con Urban Group, Hernán Catani, obviamente, que ahora es una estrella global, Zucker, uh -huh. Carditos Alfonsín, Oliverio, que es el segundo Hernán ahí en, en el sello, en Sound Exile. Eh, ¿Qué, es ese lugar? ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es el sello? El sello, no, es un sello que tiene Hernán, un sello para un sello ah, del sonido el, de Sonido él, el, que es Progressive -house. Música. Ah. exactamente un sello discográfico donde lanza artistas que él cree que le gustan en cuanto al sonido que propone el sello, que es el Progressive House. Claro. ¿Qué pasó con la rave y todo eso? ¿Qué era eso que desapareció después y que se convirtió? No sé qué pasó. Se industrializó, básicamente, porque cuando eran las raves de Parque Sarmiento y todo eso, se cree, creo que te claro. recuerda a eso, Macu, que sí. eso fue en 97, 98, un poco en el 99, Después todo antes de Lollapalooza, muchos años antes. Muchos eh, ¿no? hace 25 años fue eso, 26 inclusive. Eh, todo eso era como un, eh, una situación realmente generada desde los artistas y un loco que tenía la concesión de Parque Sarmiento, que era la familia de Horacio Acervo, eh, que él hacía campeonatos de skate, y fue todo un caldo de cultivo que obviamente era, era muy eh, original, era muy real, porque no, no era algo que se forzó, porque es, ahí estaba construyéndose una escena. Los skaters de la bona Claro. Es, eh, básicamente, perdóname, muy, sí. muy bueno lo que acabas de decir. Es como que fue una plantación de lo que luego ocurre con estos lugares multitudinarios, caso de la Palusa. Todo eso se industrializó. Claro. Vino la industria, que obviamente, y lo, lo, lo profesionalizó, se profesionalizó. Porque en Parque Sarmiento a veces me lo encuentro a este a Horacio Sarvo, que es amigo mío, el que, te, el que tenía toda esta situación del parque y, y demás, que era como él venía más más del lado del skate, y siempre decimos, lo que estábamos haciendo uno, era toda una locura porque Horacio tenía 21 años y estaba haciendo una fiesta para 30.000 personas, cuando la anterior fueron 8.000 y la primera 400. Viste, claro, era como, claro. creció todo muy rápido. Después lo, los grandes vieron algo ahí lo, y lo pusieron en otros lugares. Obviamente, después vinieron los nombres de, los... de la industria y trataron de capitalizar eso. Está bien, porque este todo, todo crece y está buenísimo. Y si, si, no hubiese, si no hubiese generado un cierto interés, creo que hoy no estábamos hablando acá de esto. Claro, eh, pero, obvio. Pero, pero está buenísimo. Sí, vos, es, vos, como... ¿Vos preparaste algo de música? No, ¿no? ¿O sí? No, porque de, de, de, que siempre nos ponemos a hablar y no sé. Ni, ni <ríe> no, está bien, está bien. No pasa nada, pero, pero bueno, escúchame. ¿Y ahora eh, vos decís que el, el, el, la música electrónica va a ir modificándose o, o tiene ya.? La un, música un electrónica esquema... va a ir modificándose todo el tiempo porque si lo pensás de alguna manera, si lo pensamos como en actitud, un pibe eh, con, haciendo música en su casa solo es lo más punk. Que puede haber, no necesita ni... Eh, necesita un equipo eh, que, que no es mucha plata para equiparse y empezar a sonar. Entonces eso, eh, con, con las nuevas generaciones que tienen menos prejuicios, ca cada vez tienen menos prejuicios en cuanto a todo, imagínate que eh, si vos eh, ibas al colegio y te gustaba Queen o Kiss, digamos, tenías un problema, digamos, eras de Queen o era de Kiss. Ahora la gente puede escuchar Slipknot y, y Bad Bunny y está todo ok. Y así debe ser. Obviamente hay que se va a ir modificando porque las nuevas generaciones no tienen prejuicios y el prejuicio genera que eh, todo sea diferente, como las influencias son tan grandes que todo se va a ir modificando. Claro. Estamos hablando en la radio. Yo, por ejemplo, cuando iba a Pinamar, voy, este verano fui a hacer radio, pero cuando iba, los chicos míos eran chicos y eso, Palmer pasaba música electrónica ya en una radio, viste. Exactamente. Entonces, bueno. ¿Cómo olvidarlo? <risa> Palmer, salíamos con mi ex y, y los chicos y a mí me gustaba escuchar la música electrónica. Entonces salíamos en el auto. Ahora cuando voy en el auto todavía esa costumbre la mantengo escuchando, suponete, Delta o escuchando sí. Metro, más el Metro fin de semana de noche, porque si sí. no hablan mucho. Pero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves en esas...? Eh, o sea, ¿la radio argentina pasa música electrónica? Es la pregunta. Hay radio, siempre hay un público. como eh, eh, Después de, tan, de tantos años tenemos... Un mercado de gente que consume eso. Hay, por fin de semana tenemos 60.000 personas que salen a bailar, a dar música electrónica, creo que en el AMBA. O si sea, ah, he un cálculo, debe ser más o menos así. Entre discotecas grandes, algún venue al aire libre de Costanera algunas ferias como... debe haber un, Hay una escena, hay un circuito. Y está bien que estén las radios, aunque... Eh, la gente digamos ya la información le llega por otros lados, pero hay, gente, hay está buenísimo subirte al auto y prender la radio. Yo escucho radio acá en mi casa también, es como ah, la mira. radio Sí, me encanta. Me encanta. Y por curiosidad, ¿dónde escuchás? ¿Tenés un aparato o escuchás en el celular o en la computadora? No, no, yo tengo un aparato. Tengo un mini componente <risa> <risa> un convito que me Bueno, quedó. bueno, no, porque viste que ahora se escucha mucho también en el celular. Yo, por ejemplo, cuando hago radio, que la estoy en estudio como en Pinamar, haciendo radio ante la gente, qué sé yo, por ahí pasan y te señalan en celular como que te están escuchando en el celular. Mira, no, bueno, yo acá en casa soy bastante analógico, digamos, sigo llegas a mi casa y hay vinilos tirados por todo, el, digamos, por todos lados. Es como sigo siendo Mirá bastante qué bastante buena, analógico. Mira qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. DJ Boy, querido. Y tenés una novia también DJ, ¿no? Porque la vez pasada fui... Mi novia dejaba, sí, es, tu es, novia se, novia se llama Matilda, pone música en vinilo, se dedica un poco más al Latin Jazz o al Latin House, un poquito de música disco, sí, sí, sí. sí. No sé, ¿Dónde sí. pone? ¿Dónde, dónde trabaja? Eh, trabaja en el circuito de bares de Palermo, a veces estaba ah. en la florería con nosotros. Eh, nada, ella también se dedica a ser profesora de literatura y es como lo de poner música, eh, es como... Un joven le encanta y le consume un montón de tiempo y se, y, se, digamos, y se preocupa por hacerlo bien, o sea, está todo ok. Me encantó la vez pasada que fui a Florería con mi amiga. Ahí es que pasó lindísima música, nos encantó. Estuvo buenísimo, tenés que, que venir más seguido. Siempre te esperamos, siempre sos bienvenido, es un placer cuando pases. Cuando ah, a te, a propósito que estamos hablando de la Florería y, y de vos en ese trabajo, ¿qué días abre y dónde queda? Pero, a la eh, gente, queda en qué? Arroyo 872. Abre de lunes a lunes, excepto Navidad, Año Nuevo y Día del Trabajo, a ah, partir de las Todos cuatro los de la... días abiertos. ¿Y vos qué Todos los días, días abiertos. Ahí. Nosotros ahí trabajamos con Tommy Jacobs, Carlitos Alfonsín, Oliverio y... y Fratan, que está los lunes, él que pone más ochentas. Entonces tra nos acomodamos las agendas semanalmente, digamos, la música con los nombres que te estoy tirando siempre va a estar bien. O sea claro. que. De... Yo mayor me, mayormente estoy martes y viernes, pero puede fallar. <risa> buenísimo, qué lindo equipo armaron, ¿eh? buenísimo. Sí, buenísimo. es bueno, un lujo, es un lujo. Estemos un lujo. en contacto como siempre, Macu, es un gusto verte y hablar de saludar a tu audiencia que siempre también es copada. Y... Va, como vos. <risa> <risa> Gracias DJ Wey, un abrazo enorme, querido. Un abrazo Macu, nos vemos pronto, saludos a todos. Chau, nos si vemos bien. pronto, adiós, adiós. Ahí estaba, el DJ Way, buenísimo. Y habla de, del lugar de Tato Giovannoni que ha sido elegido en una o dos oportunidades con el mejor bartender del mundo. Tato tiene, se estaba poniendo la última vez que hablé con él, estaba abriendo un lugar en Los Ángeles, también tienen la mira para abrir uh, Miami, y tiene en Londres, arriba hay un, hay un restaurante que es de Fernando Troca, que se llama Sucre, ...salido del nombre del Sucre de acá de Belgrano... ...o de Núñez, está ahí en el borde... ...y eh, abajo del restaurante Sucre está eh, la... ahí ...se llama abajo justamente que es, es una coctelería... ...es un bar de Tato Giovannoni en, en Londres... ...que es muy pero muy muy exitoso... ...así que bueno, hacemos comerciales... ...y volvemos con la segunda hora de nuestro programa. Desde Buenos Aires...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 Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 27, 27 y asesórate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 27, 27. Con MGN Salud todo es más fácil. MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583, renem número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco, arroba, .com. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, de energía que transforma. Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con quince, Guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago más, más rendimiento físico. Vago más, más voz. 28. 34.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 Casablanca es parte de tu vida. Seguimos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar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 un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Bueno, seguimos en nuestro programa, voy a hablar con un gran enólogo, ahora está en Denver State Wines, es enólogo y además es propietario de 314, que es su bodega familiar, es asesor también de Ambrosia, de Tupungato, de Urgo, Urgo se llama, y de Guantala Wines. Es un gran maestro y es un amigo. Se llama Daniel Pi, el gran enólogo Daniel Pi. Hola, Daniel, ¿cómo andas? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo te va? Qué, qué gusto escucharte. Igualmente para mí, igualmente para mí. A ver si podemos eh, levantar un poquito el volumen de Daniel. ¿Dónde te encuentro? ¿Estás en Mendoza? Sí, sí, estoy en Mendoza, estoy en en eh, la casa que ahora acabo de leer, de Chacras. mira vos. Bueno, ahora me contarás sobre lo de Wemberg, pero el otro día hablaba con una chica que está establecida en Chapadmalal, y bueno, te quería preguntar, porque hablábamos también de, de, las, de los vinos que tienen ustedes allí, y quería preguntarte un poco, empezar por el, el mundo Chapadmalal, el mundo de los vinos cercanos al mar. Bueno, ese es un, un proyecto que... Eh, que es de, de la bodega Trapiche y, eh, lo Ah, empezamos... pero lo habías iniciado vos perdón, lo habías iniciado vos inici... ese proyecto no Sí, ese lo inicié yo cuando estaba en Trapiche sí. hace <coughs> más de 10 años y, Ah, perfecto empezamos sí, haciendo un poco de experiencia en una estancia que está a unos 6 kilómetros del mar más o menos y ahí plantamos lo que llamamos variedades de ciclo corto que son Sauvignon blanco, Chardonnay Pinot Noir, con la idea de, de hacer vinos frescos y base de fumante Pero finalmente después se pudimos madurar la uva y, y se hicieron vinos tranquilos, además de fumante Y eso anda ahora por su por y, y gracias a Dios con muy buenos reconocimientos, y se ha desarrollado mucho también gracias a que estuvimos ahí eh, haciendo de pioneros, este, mucho la zona de esta vitivinícola marítima de Buenos Aires, digamos así. Sí, Buenos Aires también tiene viñedos más internos, digamos así, en la zona de Tandil. Este, Balcarce también, y Meda, ¿no? Y Médanos, sí, y bueno, y Balcarce que está a unos 50 kilómetros del mar, digamos. El, el, el proyecto de Costa y Pampa está ahí a unos 5 kilómetros, más o menos. Costa y Pampa es el proyecto gente... de Trapiche, el que estuviste trabajando Exacto. vos. Exacto. Y ahora hay una gente te... muy linda que quieren a, a empezar a hacer un desarrollo nuevo. Esto me dio como primicia de, este, en una estancia que está un poco más cerca del mar. Está ahí a dos mil metros. No, no creo que sea ¿no? de un kilómetro y medio de los acantilados de Mar de Plata. que que quieren hacer un desarrollo nuevo también, con la nueva bodega y otras cosas. Así que bueno, se está desarrollando la zona y es un gusto cada vez que no ve las propagandas de Mar del Plata que dice que lo tiene todo, ver a la gente brindando con una copa de vino de, del lugar es, es realmente eh, una emoción grande que uno tiene. Claro. Eh, Costa y Pampa tiene un restaurante también, ¿no? Que se llama de otra forma, pero ahí parecido, ¿no? Costa y Pampas, eh, están, sí, hacen, creo que, no sé, hasta que yo, yo estuve hasta octubre del 21, pero no, hacen picadas, algo así muy light, este, no, no, no, no tiene claro. un restaurante establecido, sí hay, este, dentro de la, de la estancia, eh, la estancia se llama San, Santa Isabel, hay un, eh, un salón de eventos y se hacen mucha, muchos eventos corporativos, sobre todo para la, la época esta de, de, digamos, estos festejos empresariales que se hacen hace fin de año, generalmente en claro, claro. Mar del Plata. Ahí, justo yo te busqué en enero para conversar, creo que no lo hicimos, y hablé con, bueno, lo llamé a Mariano Di Paola, estaba de vacaciones ahí en Chapadmalal, así que hablamos un poco también de de Chapadmalal con Mariano. Eh, te pregunto esto a propósito, trabajabas en Trapiche, te fuiste a trabajar a Benver. ¿no son los mismos dueños Trapiche y Benver? Eh, la familia Benver es la propietaria del grupo Peñaflor. Eh, ellos, eh, y el grupo Peñaflor es propietario de Trapiche. O sea, básicamente así sería el... el ah, okay. o sea, es que más o menos eh, sí son... Pero sí, sí, sí, son la familia, eh, cuando yo decido retirarme eh, de la dirección de, de, de, de enológica de, de, del, del grupo, eh, a, que yo me quede a cargo solamente del proyecto de, de la familia, que es un proyecto que está totalmente separado, está en Hualtayarí, que es, se llama ah, Denver State Wines, justamente porque es un state, y eso significa que, es, que los vinos se... Producen en el mismo lugar donde se, donde está la uva. O sea, lo de Costa y Pampa también sería un State, en este caso. Pero bueno. El, ah, ah mira, una... State ese, este, ese tiene ese significado. En Mendoza también los Pulenta tienen una empresa que se llama, una bodega que se llama State, ¿no? Claro, ellos tienen Pulenta State y Eduardo y Eduardo. Exacto, y sus viñedos están justamente alrededor de la, de la bodega. Este. Cuando uno produce y elabora sus propios vinos en el, en el sitio, este, eh, es el nombre este que se le da a State, eh, como una cuestión de pertenencia. ¿no? Como... Bueno, qué intriga, ah, pues... ¿y qué, qué tiene Benberg State? Eh, ¿qué, ¿En qué estás trabajando? ¿Qué, qué, ¿Qué vinos están sacando? Bueno, eso es un, una, hicimos una presentación hace un par de semanas en Buenos Aires de la cosecha 2017, eh, Qué pena. La próxima que... avísame, Daniel. Te tengo que estar. <risa> bueno, <risa> sin falta, sin falta. Yo no de las relaciones públicas. Bueno, eh, yo no después te escribo me, para hacerte no, bueno. recordar. Pero me, me, me encantan ir esos lugares. Bueno, yo te invito a que vengas a la, a la bodega un día y. Me encantaría. Y me encantaría. Bueno, ahí podemos hacer un vivo. Yo te estoy persiguiendo para que hagamos unos vivos y podemos aprovechar para claro. conocer la, la bodega. ¿Cuánto queda de Mendoza, Denver? Bem, eh, Benberg está a eh, 85 kilómetros de, de la ciudad. Están, eh, ¿Y ya tienen Pantamos ustedes ahí para como un lugar, un hotel o restaurante? ¿Cómo, cómo está formada la, no, no, la es, bodega es, o el campo? Es una bodega que eh, es muy pequeña, es una bodega relativamente pequeña para lo que estamos acostumbrados. Eh, eh, y tiene una casa patronal digamos así que es la casa de la familia y, y digamos si sí es alguna visita muy importante que puede ser tu caso obviamente este bueno, gracias, y, gracias. Eh, eh, una comida ahí en la cocina de, de la casa y y disfrutar de la vista, que es muy linda. Pero qué lindo, una... qué lindo. ¿Y qué había ahí? ¿O Bember compró ahora o ya era un campo de los Bember? No, eso. eso se desarrolló este, en, eh, a partir del año 2016, te diría, este que, que comenzamos con, <coughs> con la plantación. Se compró un viñedo existente, que había unas eh, 30 hectáreas, sobre una propiedad de 90, y este, las 30 hectáreas estas tenían básicamente Chardonnay y Malbec. Y, y bueno, después plantamos, eh, siguiendo una metodología muy moderna, digamos así, y, y precisa, se plantó obviamente más Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, este, con muy poquito de Petit, y y hacemos ahí unos vinos que se llaman La Linterna, es el entry level, digamos así, que es, un, es una línea de vinos que tiene un, un Malbec, un Chardonnay, un Pinot Noir, otro Malbec que viene de, de la propiedad que tienen los Wember en el Valle de Pedernal, que eso es el sur de San Juan, casi en el límite con Mendoza, pero metido hacia la cordillera, a mil, casi 1.500 metros de altura, y un Cabernet Sauvignon, que viene de Salta, de las propiedades que tiene la familia en, en Salta, en, en Cafallate. ¿Estás a cargo después, vos también de eso o no? Eh, sí, yo hago, yo superviso todo lo que es la elaboración de, de los vinos de, de Bember. Eh, obviamente que lo que está en Salta uh -huh. lo elaboramos eh, dentro del, de la bodega Esteco, que pertenece también a Ah, a la familia. Ahí, ahí me presentaste y yo hablé con Alejandro Pepa, que está, que está ahí, ¿no? Exacto, ¿vale? es el... Enólogo que trabaja eh, conmigo desde, desde que se recibió. Claro. Pero el Esteco no, pertenece no, a Bember no. o pertenece a. No, a pertenece a al Grupo Peñaflor. Al Grupo Peñaflor. Claro. Claro. El Grupo Peñaflor es propietario de, de Trapiche, de, de, del Esteco, de Finca Las Moras, de Navarro Correas. Esas son las de bodegas de las cuales son, es propietaria, eh, propietario del Grupo Peñaflor y el, la familia es dueña del grupo Peña Flor, y a su vez tienen esta bodega independiente que es Denver State Wines que ellos también tienen inversiones en Estados Unidos ellos tienen una, eh, una empresa dentro de Estados Unidos una, una bodega eh, que se llama Winery Exchange que... Eh, una productora relativamente grande no, no es de las bodegas grandes pero una bodega relativamente grande que, que se especializa en vinos este, digamos de la zona de la región de Napa eh, y de, de Paso Robles eh, y después eh, la familia antes de adquirir esta, esta empresa tenía un, unos viñedos, unas inversiones que lo habían hecho a un título in, inmobiliario si querés y de un viñedo que está en un distrito dentro de Napa que se llama Stags Leap está eh, un poquito al, al sur de Oakville eh, ahí eh, hacemos un cabernet franc un cabernet Sauvignon perdón eh, junto con eh, el enólogo este eh, norteamericano reconocido que se llama Paul Hobbs uh -huh. en, en su en en Sebastopol en, en Sonoma Así que ahora vamos a tener dentro de la línea esta, la linterna, que, que es la línea básica, digamos así, que, que tiene distintos viñedos, este, el Chardonnay, el Pirón los dos Malbec, el de Gualtari, el de, el de este, Pedernal, y dos Cabernet Sauvignon, uno que Cabernet de Salta, de Cafayate y el otro, unos 10.000 kilómetros más al norte, en, en Napa. Este, así que los argentinos van a tener la oportunidad de probar, digamos, más o menos con la misma relación de, de precio y calidad, eh, también dentro de un portafolio vino hecho por argentinos en California. Qué interesante. Eh, esos son Cabernet Sauvignon, el de Napavali, que conocí hace el muchos años y me pareció una zona espectacular. Sí, es el inspirador para mí. Inspirador de todo lo que está sucediendo hoy, en, eh, sobre todo en la, en la industria del vino y en particular en la región del Valle de Uco. Todo claro. lo que hoy es eh, Valle de Uco es una... Un, digamos, ojalá algún día sea como Napa, este, en términos de atractivo turístico. Hoy Napa, vale, en sí, es eh, factura eh, a nivel de no turismo... Un, un dinero bastante importante, muy similar a lo que podía facturar claro. de Disney World. Yo anduve, anduve en el tren del vino, ¿no? el, el wine train, eh, no sé si uh -huh. todavía sigue, pero era una, una belleza en ese momento. Sí, sí. sí. Y, este, y bueno, hay, hay muchas bodegas de primer nivel, digamos, ahí en la zona, y reconocidas y vinos ultra caros. Este, Mondavi, sí. me acuerdo, Mondavi, estaba Coppola también en ese momento. Claro. Y mu muchas otras y muy importantes vida, que no me acuerdo. Opus One al norte. Este, nosotros estamos en el Silverado Trail, se llama. este Que está enfrente de una bodega que se llama Cross Dual o, o eh, Starklyt Viñas, este, que, que, que están ahí en la, en la zona donde estamos nosotros. Claro, o sea, con la, la cual en... tenés que viajar. viajas bastante durante el año, Daniel. Eh, sí, sí, me toca, con este tema, sí, hay que ir, este, eh, para definir ahora, estamos eh, en eh, esto es la primavera, de verdad, digamos, ¿sí? y nosotros estamos en el otoño, así que esto empieza a brotar ahora, David, en, este, en mayo, Estados Unidos en Estados Unidos y, y bueno, la cosecha usualmente sucede en la última semana de septiembre, la primera semana de octubre, ah mira, ah mira sí, o sea sí, menos sí. mal bien distanciados de lo que te ocurre acá en Argentina después sí sí es totalmente de lo opuesto bien hemisferio norte y aparte esta región es una región relativamente fresca este y, y, y, y también afortunadamente está un poco al sur lo cual este, nos ayuda a tener un clima así, ¿no? de, de, de menor este, de incidencia de la temperatura por este tema del calentamiento global, y también por el tema de los incendios que son tan famosos en, claro. en este lugar y que hace un par de años hicieron un desastre en el año 2020. Sí, sí, totalmente. Daniel, ¿cuáles son los vinos que...? que... mira anoche después te cuento un poquito... He, he hablado en este mismo espacio, que estoy hablando con vos, con Susana Balbo hace 15 días. Eh, anoche hice un vivo con, con Gustavo Rearte de Achada Ferrer, te lo comenté por un mensaje privado. Sí. Estoy hablando mucho con los Pulenta, con Mariano Di Paola. Con, bueno, vos tenés un emprendimiento privado, que ahora te quiero preguntar, cómo lo tiene Bonomi y, y Eddie del Popolo, ¿no? Ambos están en Norton y en... Y en y eh, como es en, y en Susana Balbo, y tienen sí. su, su su bodega per se, ¿no? Sí, correcto. Ellos, ¿Y cu ellos... cuáles son los vinos que está sacando con, con Benber State que tenemos que, que, que estar atentos? y ¿Cuáles se venden en la Argentina? ¿Cuántos exportan? Sí, eh, Benber es un proyecto muy, muy joven. Eh, como te dije, empezó en el 2000. 16, este, en 2013 es la primera cosecha que hicimos, perdón, pero 2016 decide la familia que la colección privada de ellos va a empezar a ser vendida, eh, o sea que eran vinos que yo antes hacía para ellos, ah. y, y deciden posteriormente construir una bodega y, eh, y lanzarse al mercado sí. con estas líneas que claro. se llaman, esta linterna que es un, son varietales de distintos distintas regiones de Argentina y esta región de de, de California y después al norte eh, al, arriba, perdón no, al norte, el, el vino superior superior a esta línea es uno solo, se llama Pionero que es un blend de uvas de Hualtarín eso es ese todo es lo el, que es ese es la, el más exclusivo que tienen de Benberg sí, sí, sí, sí. Pionero el sí, blend está. Claro. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Pionero. Pionero que Pionero. estuvo en vino en honor a Otto, Otto Benberg, que fue el fundador de la familia allá por el año 1860. Hoy ¿Y ese se larga al la... mercado? ¿Y cuántas botellas venden en Argentina y, en, y afuera? Eso es son es una producción pequeña, ¿sí? como te dije. Y hacemos eh, en total unas 8.000 cajas de, de vino. Y de esas, 8.000, este, te diría que eh, casi 4.000, la mitad se exporta y la mitad se vende en el mercado doméstico. Claro. claro. ¿Y, ¿Y qué es un Malbec? Ah, no, perdón, dijiste es un blend, perdón. Es un blend. un blend La línea tiene línea interna y pionero. La linterna son todos blends. Son todos, oh, como vos, son todos... Eh, Malbec. Eh, varietales, ah, varietales. Malbec, eh, Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay y Pinot Noir. Y después el pionero es un blend, un blend que es basado en Malbec, un 50% y el otro 50% repartido entre un 35 de Cabernet Sauvignon y 15 de Cabernet Franc. Qué rico, ¿eh? qué rico que debe ser ese, ese vino, qué, rico, qué, qué, qué buena este, recepción en la gente de hace años. ...que tienen los blends, ¿no? Y cada vez más, ¿cómo, cómo, cómo lo explicas? Y el, lo que pasa es que, bueno, es un arte... ...el, el tema del, del, del blend, digamos así, el corte... Este, ...y es ahí donde el enólogo puede expresar un poquito más... ...su, su, digamos así, su sapiencia, digamos así... ...saber mezclar las uvas, este, los, los vinos básicamente... El, se hace una parte del vino, es una mezcla de uvas, una co-fermentación que se denomina, y de otra parte que significan las variedades por separado. Y después es una crianza de 18 meses en barriles nuevos y fudres, que son como grandes toneles. Este, nada, se separa lo, la crema de la crema y, y se hace el, el corte. Que la, la limitación es solo la calidad, digamos así. Hacemos lo mejor que podemos aunque el volumen sea muy exiguo. Qué fantástico. O sea que toda la partida esta de esta cantidad de cajas son mitad de Malbec y mitad Cabernet Sauvignon. ¿Y el, la otra variedad, cuál, cuál fue? Cabernet Franc, el 15. De, de lo que es pionero es el blend entre sí. Malbec, 50, 35 Cabernet Sauvignon y 15 Cabernet Franc. Te quería preguntar, acerca de anoche hablábamos con Gustavo Rearte sobre el Cabernet Franc, que a mí me encanta, y me parece que las, ya las bodegas le están poniendo, ¿no? Falta, lo que me dicen que, es que falta tierra, falta producción, pero ¿cuál es tu pensamiento acerca del futuro y de la, de la actualidad del futuro del Cabernet Franc? No, bueno, hoy está considerado uno de los maretales, junto con el Malbec, que mejor está, está representando a la Argentina. En efecto, hay muy poca producción de la cerca de hoy debemos estar en una producción cercana a mil hectáreas de viñedos cultivados en todo el país y deben haber eh, 500 de de, de cabernet franc, o sea, la producción es muy pequeña claro. pero bueno, está todo ubicado en, en regiones super premium y, y los vinos que salen realmente son, son muy distinguidos y, y nada, tienen que enviarle a, a los que se producen en Francia eh, sobre todo en la zona de Sant y en, en, en Burdeos, y en otra región que produce cabana franc, que es una región que, que se llama Chinón, Chinón uh -huh. que está en el Valle del Loire, este, una región más fría. ¿sí? Pero bueno, los cabanos franc nuestros son mucho más expresivos claro, sí, sí tienen un gran futuro yo hablo con todo el mundo, aparte los tomos son riquísimos te hago la última pregunta porque ya no tenemos más tiempo, Daniel sí. es acerca de, te quería preguntar sobre el 314, la bodega familiar bueno, resumidas cuentas el 314 es un proyecto que comenzamos con mi familia en el año 2009 en el garage de casa eh, elaborando o sea, es un vino de garage, como se dice por lo menos empezó así, habrá empezado así sí, sí, sí y lo fue hasta hace, te diría, del 2009 al 2011. En efecto, lo hicimos en el garage de casa. Después pasamos a un eh, garage, digamos, alquilado de un cuñado mío, es más grande y tenía un sótano. Y nada, es, es, ese vino particularmente, que se llama 314, es esa producción muy, muy limitada. Y después tengo otro vino que se llama Imperfecto que sí, ya lo hacemos a nivel, en una bodega, un poco más ordenado, y estoy mudando toda la producción directamente a esta bodega. Eh, donde también eh, hacemos otro vino que viene de, de un valle de, de San Juan, al sur, pero ya es, es entre precordillera y cordillera, hasta a 1650 metros, que es eh, Barreal, se llama el sitio, donde se hacen las famosas carreras de, de eh, carros a vela, eh, ah, mira, muy muy muy lindo, este, un valle precioso con muchísima energía y hacen están saliendo unas uvas espectaculares de allí con mucha personalidad, eh, así que bueno hacemos esa uva de walter de de Vista Flores y de del valle este de, de Barreal, en, en el sur de San Juan. O sea que tenés una buena cantidad de horas de trabajo y para entretenerte. Daniel, eh, te quiero agradecer, felicitar por todo tu trabajo, por cierto, como siempre, eh, ofrecerte la posibilidad de, de pedirte, la posibilidad de hacer un, un vivo, así que ya te voy a escribir y que podamos conversar dale, y tomarnos un traguito de algún vino que vos elijas. Dale, dale, me encantaría. Y acercarnos. me encantaría probar el Pioneros, así que bueno, ya te voy a hablar sobre ese del Benver State. Y te felicito, Dani. Dani, por todo tu trabajo. Si voy a Mendoza, te lo hago saber, pero ya me entusiasmaste con eso de la visita ahí a Benver ¿eh? Sí, sí, tenés que venir, está, está muy buena. Muy buena, vale la pena. Invitamos a, también a los oyentes que, que vengan y este, hay un, una recepción turística muy, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Y vos sabés que, como te dije, también te, nos gustaría verte aquí en Buenos Aires y bueno y poder eh, disfrutar de los vinos que nos traigas o que nos sugieras en una reunión de amigos, de gente acá de, de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Así será. Bueno, muchísimas gracias, Macu. Después te escribo por cuidado. Gracias, adiós. Gracias. Abrazo grande. Tío. Adiós. Daniel Pi, uno de los grandes cenólogos argentinos. Tenemos comercial y si venimos tenemos que andar bien, bien. Tenemos dos notas más. Dos notas más. Martín Rodríguez Llebra para hablar de política y Noé, que es de Soltando Amarras. Ella y su hermana dejaron sus trabajos, son profesionales ambas, y se dedican a navegar. Pero ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.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 ...presenta Doctor Osdepin, un servicio de telemedicina... ...donde podrás consultar a un médico los 365 días del año... ...de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Bien, ya tenemos en línea a Martín Rodríguez Zebra, ...periodista del diario La Nación, amigo a quien hay que verlo pronto. Yo, en estos días los periodistas que están muy bien informados hay que, se cotizan, cotizan fuerte, así que me gustaría verlo pronto a Martín. Hola Martín, ¿cómo te vas? Soy Macu. ¿Qué haces Macu? ¿Cómo estás? Gracias. <ríe> no, por nada, por nada, pero bueno. Cuando quiera nos trabajo. vemos. Dale. <ríe> sí, nos tenemos que ver, ya, ya voy a hacer una reunión, estoy justo en mi casa haciendo unos arreglitos y ya voy a hacer una reunión de, de los amigos de, de Fernando González que se nos fue para, para Madrid, justamente el sábado pasado hablé con él. Mirá, bueno, hay que hacerlo venir. <risas> hay que hacerlo, bueno, viste cómo está, ¿no? Porque vive, lo, lo lees y nadie... Se... Bueno, yo no me había enterado que se había ido a Madrid y un amigo me dice, te mandaron saludos de Madrid. Dice un amigo bueno, que sea, que... jamás lo iba a acertar, claro. porque no sabía que se había ido. Bueno, hay gente que sigue viviendo, eh, por lo menos espiritualmente en su país, y es un ejemplo. No, pero es impresionante la virtualidad, ¿no? Cómo cambiaron sí, sí. tanto las cosas, ¿no? Que vos te podés vivir en Japón y trabajar en un programa de radio en Argentina, como hace sí, como sí. hace Fernando. Sí, totalmente, totalmente. Pero estamos acá. Estamos, estamos acá y viviendo estamos en nuestra este, realidad, en este lío, en este sí. lío. ¿Por dónde querés empezar? Porque yo, yo no yo no te quiero llevar por donde por ahí capaz que estoy desactualizado. ¿Dónde? No, está? no, llévame donde quieras. La o sea, el... verdad es que Pero estamos, estamos el... en medio de un de de hoy. No, no, estamos no en medio de un escenario eh, político y económico de una fenomenal incertidumbre que eh, nos tiene a todos un poco un poco mareados, ¿no? Hacía muchísimo tiempo. Yo no, te, me animaría a decir, casi diría que en ningún momento de, de, de esta etapa de 40 años democráticos de la Argentina eh, un momento de tanta incertidumbre sobre qué puede pasar de acá a unos, a unos pocos meses ¿no? Eh, donde no está claro que, de, de qué orientación política va a ser el próximo gobierno y en todo caso entre los que están compitiendo, incluso en pro, las propias coaliciones que, que pugnan por el poder tampoco está claro quién va a ser el, el líder y el referente principal en un escenario eh, muy endiablado de la economía, un gobierno que no eh, que no consiguen con la, la fórmula para, para, para ordenar la economía, para, para llevar algo de tranquilidad, que no tiene dólares, un país que, que, se, que se ha quedado sin dólares y que no tiene cómo, cómo conseguirlos en el corto plazo y que, eh, que, que tiene una economía que no funciona sobre esa, sobre esa restricción, por supuesto. ¿no? Eh, y entonces eso, estamos en un, en un momento crítico de la, de la historia argentina y, y es, es muy difícil a veces parar la pelota y, y, y darnos cuenta de, de, de la gravedad de la situación, eh, más allá de lo que vamos sufriendo y viviendo día a día. ¿no? Claro. Bueno, dijiste una, una frase muy clave, cortita, no tiene dólares Argentina, y ese es un gran bueno, problema de, de la Argentina, ¿no? donde no tenemos acceso a, tampoco a, a los mercados o a pedir o al fondo monetario que nos está, digamos, eh, observando muy, muy muy detalladamente como para ver cómo sigue, aparte ya saben que este gobierno se va, ¿Cómo, ¿cómo ves esa situación? Que para mí es un agravamiento importante, no es decir, hablan con masa pero no saben si después en los próximos meses se suscribe eso en el próximo gobierno. Sí, eh, a ver, la, la sequía fue... Se, se sabía que iba a venir una sequía pero no se no se había calculado la magnitud que iba a tener y en cuánto, y así, ¿en don, cuánto golpe hay tenido, tuvo que ver la sequía la sequía del campo en cuánto tuvo que ver lo de Ucrania viste que siempre meten sí. alguna cosa no. de, de extranjera también ¿no? a ver hay cuestiones, hay cuestiones que por supuesto tienen que ver con, con la gestión del gobierno, con una política que no, que no ha podido encontrar un, un camino virtuoso porque guerra, la pandemia y todas las eh, el rosario de excusas que pone el gobierno, que son reales, situaciones reales, pero que han basado, le han pasado a todos los países del mundo claro. y no todos los países del mundo están en la situación que está Argentina y no todos los países de la región eh, están en la situación que está Argentina. Claro. El tema de la sequía es eh, objetivamente impachante porque, bueno, el gobierno había calculado o tenía un plan para llegar a las elecciones de una determinada manera, que le masa particularmente, creía que iba a poder ir surfeando con parches un poco los, los, los problemas que, que, que tiene la economía argentina por claro. falta de, de decisión, por falta de un plan, eh, y la sequía fue letal, y esperaban una sequía que quizás le recortara mil millones de dólares al, al gobierno en términos de ingresos, le está recortando mil o quizás un poco más. Entonces, no hay economía que aguante si eh, claro. tiene semejante agujero y no tiene financiación en, en el mercado. Tiene que salir a pedirle al Fondo Monetario que lo rescate, pero el Fondo Monetario, lo que vos decías antes, le presta plata a, a un gobierno para que llegue a las elecciones y poco más, con la duda de si se lo va a, a, a, a repagar ese, ese préstamo en el corto plazo, eh, o si el próximo gobierno, si es que es un gobierno de, otro, de otra orientación política, como muy proban, probablemente sea, va a reconocer ese acuerdo. Bueno, eh, es muy complicado y, y bueno, una economía sin, sin dólares es una economía que no funciona y un país que vive, este país al menos cuando no hay dólares, vive a, al ritmo de, de las pizarras, ¿no? ¿En cuánto está afectando también eh, Martín? Estamos hablando con Martín Rodríguez Ebra. ¿En cuánto te parece que afecta a la política, el tema de Cristina con, el, con Estados Unidos, el acercamiento con China, la preocupación de la embajada eh, americana acá en la Argentina? Eh, habló el embajador estos días. ¿En cuánto uh -huh. eso está afectando y, en, y qué va a pasar ¿no? con esos emprendimientos chinos en la Argentina cuando el cambio de gobierno? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, en principio creo que el gobierno está, está siendo muy errático en esa en esa política, en ese relacionamiento internacional, porque un día le hace un guiño a China, otro día le hace un guiño a Estados Unidos, eh, necesita que Brasil le juegue a favor y, y un día te aparece negociando con Estados Unidos en contra de los intereses de Brasil. O sea, hay una cierta confusión de un gobierno que está como mendigándole a cada, a cada actor que pueda tener algún dólar... Eh, alguna ayuda y esa y eso esa política termina siendo contradictoria eh, yo creo que el gobierno va a intentar eh, más por lo menos va a intentar eh, enfocar enfocar todos sus todos sus esfuerzos en, en Estados Unidos eh, para ver si logra que el Fondo Monetario Internacional les trabe alguna ayuda adicional no no los 10.000 mil millones que él está buscando pero sí algún adelanto de fondos que le permita eh, construir un puente, por lo menos hasta las elecciones, y si, si es posible un poco más allá de, de agosto, aunque después de las elecciones todo es incertidumbre. Yo creo que de alguna u otra manera hasta, hasta las PASO vamos a ver un gobierno que va a ir consiguiendo eh, oxígeno día a día para llegar hasta ese punto sin una situación... De, de una toma de decisiones dramáticas, y te lo sintetizo en la palabra de evaluación, ¿no? sin tener que ir hacia un salto del tipo de cambio eh, drástico, y después de las PASO, bueno, eh, veremos, es todo incertidumbre claro, porque claro. ahí, o sea, el resultado de esas elecciones puede, puede generar infinitos escenarios, y difícilmente alguno bueno, ¿no? por lo menos en el cortísimo plazo, porque va a incrementar seguramente la incertidumbre sobre el futuro. Claro. Martín, hace un rato, antes que de esta charla con vos, hablé con eh, Diego Armesto, es abogado constitucionalista, y se preguntaba, Diego, nos preguntaba acerca de, bueno, yo, yo le consulté sobre mi ley, etcétera, y él decía sobre la dolarización, y decía, bueno, todos los obstáculos que tiene de, digamos, dolarizar, que tiene que pasar por el Congreso, etcétera, etcétera, este, ¿cómo va a ser? Se preguntaba cómo haría mi ley para eso, sin embargo, mi ley sigue creciendo en las encuestas y en la opinión de la gente, y llevando una agenda. ¿Cómo ves toda esa situación vos? mira yo creo que mi ley ha conseguido marcar el ritmo de la discusión electoral. Básicamente, más allá de la viabilidad o no, que yo creo que es muy difícil es sostener la viabilidad de la normalización en estas circunstancias de la Argentina, eh, lo que ha logrado mi ley es dominar el debate público y sobre todo ofrecer una salida. Lo que él está diciendo, aun cuando sea una fantasía, después cada uno opinará de lo que de, de, de cuán eh, posible es esa salida pero él está ofreciendo una salida y en un momento de desesperanza de enorme pesimismo en la sociedad hay un candidato que le dice miren esto no funciona hace 20 30 años porque están haciendo eh, lo, mis, mis rivales están haciendo las cosas mal alternativamente bueno yo vengo a ofrecerles una salida y que se encuentran en del otro lado del, del mostrador, digamos, y Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que ofrecen dos visiones. Por un lado, la pelea interna, en los dos frentes, la pelea desatada por los puestos y por ver quién se queda con la candidatura o las candidaturas principales. Y por otro lado, una discusión permanente de quién tiene la culpa y una gran incapacidad para gestar una oferta, una propuesta. Y yo creo que en eso mi ley está, eh, está sosteniendo ese crecimiento que se ve en las encuestas, que habrá que corroborarlo, habrá que ver si después, eh, pasados los meses, y cuando llegue el momento además de votar, eh, realmente se, se corrobora este crecimiento que se ve en la en la ponderación pública de mi ley y si efectivamente llegara a darse esa situación de que, de que esté competitivo, o de que incluso gane las elecciones, y va a ser muy complicado aplicar ese plan cuando, sea como sea, su eventual triunfo va, va a ser sin mayoría en el Congreso, sin, sin, sin siquiera una primera minoría en el Congreso, sin un solo gobernador a favor sin una estructura política que lo sostenga a nivel nacional. O sea, sería un caso absolutamente único en la historia de la Argentina, claro. quizás sí equiparable a lo que pasó en algunos otros países de, de la región. ¿no? Un presidente que llega sin estructura, de un momento a otro explota y, y aparece sentado en el sesión presidencial. Vamos a ver, pero va a ser muy complicado si eso se, si eso se diera, porque no hay una estructura detrás del proyecto de Milley. ¿no? Milley es él, y nada más que él. Exacto. Martín, por una cuestión de tiempo tengo que terminar acá, pero me encanta hablar con vos, espero que lo podamos hacer pronto. Nuevamente. Dale, cuando quieras. Un abrazo. Te mando Martín, un abrazo Gracias. Un Gracias. Chao. Martín Rodríguez Zebra, eh, periodista del Diario de la Nación. Ahora vamos a hacer la última, la última entrevista con Noé de Soltando Amarras, pero fíjense qué interesante lo que planteaba, ¿no? Es decir, Diego Armesto, el abogado constitucionalista, planteando si podrá. Eh, imponer sus ideas eh, constitucionalmente eh, mi ley y sin embargo Martín Rodríguez Hebra desde lo político bueno, este, resaltando eh, cómo marca la agenda y cómo está haciendo todo un trabajo en donde los dos partidos que son los que más gente llevan, el, el justicialismo y Juntos por el Cambio y el kirchnerismo adelante con el justicialismo este, le están siguiendo la agenda ahora al propio eh, Miley, pero bueno lo que nos preguntamos todos, tiene la gente quiénes son, ¿Cuáles, cuáles son las personas que van a colaborar con él pero bueno, se está viniendo muy este, fuertemente Javier Miley en la República Argentina eh, ahora vamos a hablar con Noé mientras la llaman a Noé lo... te saludo, Gonza ahí, hola, ahí no hola, te... te hola tengo... Macu ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo sí, ¿me estás? Bueno, ¿Macu? Sí, sí, mientras viene Noé, te quiero preguntar, sí. porque yo puse que seguramente Messi no va a jugar en, eh, no va a renovar, por eso lo, lo, lo, lo, lo suspenden estos días aparentemente, pero sí. eh, se iría al Barcelona. Pero básicamente un club que suspende a un jugador y a una estrella como Messi es porque algo está pasando con claro. su contrato. Es una situación compleja la de Messi, no, claramente. No eh, no se sabe dónde va a jugar porque el Barcelona no sé si tiene la... No, no sé si la Liga... La le da Liga, el dinero, claro. Claro, la Liga le da para, para poder incorporar. Tiene que sacarse muchos sueldos de encima porque tenía muchos problemas de sueldos el, el equipo del Barcelona. Por eso tuvo que sacar algunos sueldos y va a tener que seguir sacando para sumar a Messi y, y que el contrato de, entre en el tema de financiero, ¿no? Tiene que cumplir el, el fair play financiero de la liga. Exacto. Claro, exacto. ese es el problema que tiene Barcelona, así que el destino de Messi es incierto, claramente que está lejos del, del PSG. Igual, yo claro, yo tuiteé, exacto, yo tuiteé el otro día que no había que ser un periodista especializado para darse cuenta que esa sanción que le quieren dar a Messi por el, el viaje a Arabia Saudita eh, es, es, es algo político primero, porque los cataríes son los dueños de, del PSG, pero también por una cuestión de, de contrato, es decir, no, no, está, no está firmando ese contrato, entonces bueno, ahí está todo mal, incluso eh, la hinchada lo fue a apretar el otro día y después se fue a la casa de, de Neymar también, no a pedirle que se vaya del de club. Sí, se, se dice que antes de la sanción ya se sabía que Messi había confirmado que no iba a renovar el contrato. Exacto. Así bueno, que, claramente tiene que ver una cosa con la otra. Gracias, Noé. Ahora vamos a de hablar nada. con eh, Noé de Soltando Amarras. Gracias. Bueno, la tengo en línea a Noé de Soltando Amarras. Si tenés tu Instagram, fíjate, ahí está con su hermana, la voy a saludar. Hola, Noé, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Qué Qué divina, qué buena onda, ya, ya me tiraste buena onda, me encantó y tengo pocos ah, minutos, qué culpa que siento, por Dios. No, por favor, una emoción para nosotros estar acá. Me encanta, vos sos Noe y, Zoe, y Sol es tu, tu hermana, que se dedicaban a qué, la historia es espectacular, dejaron las profesiones ah, o por lo menos las interrumpieron por un tiempo. Sí, así es, y somos hermanas mellizas. Eh, pero con profesiones muy distintas, Sole es eh, arquitecta y yo soy contadora, y bueno, un día decidimos soltar las profesiones para realmente dedicarnos a lo que nos gustaba, que nos sigue gustando, pero ahora lo vamos expandiendo de otra manera, que es la navegación con las meditaciones a bordo. ¿Para por qué al principio? ¿Por qué va cambiando? ¿Qué era lo que pensaron al principio que se fue modificando? No, en realidad lo empezamos, claro, en realidad al principio fue como, te decimos, bueno, empezamos a navegar por nuestra cuenta como un hobby, empezamos a salir a navegar a vela, eh, ah, se fue dando todo muy natural. Ahí que y tiene en la escuela, salida, perdón, perdón, ahí te interrumpo, tiene en la sí, escuela de tu padre, de familia, por, por qué, por qué esa pasión? No, no, no, no, sabés que no viene de familia, que eso es lo más llamativo, no, no tenemos este a nadie en la náutica y tampoco vivimos cerca del río, así que siempre fue como, para nosotros como lo llamamos, es una sincronía, este que justamente Sole, cuando estaba estudiando para licenciatura en turismo, la tenía como una materia optativa, lo que es timonel, se llama timonel, ya te ve la motor, y empezó a cursarla, pero como, o sea, como por decir, bueno, a ver de qué se trata, pero nunca se imaginó que se iba a dedicar a eso, y bueno, es algo que se encendió en ella, y que me lo compartió a mí, yo creo que son sincronías que se van dando geniales, y que bueno, se dio de esa manera. Pará, pero hablemos un poco de ustedes dos y de qué barrio son. ¿No están pegadas al, al río? Sí. ¿De dónde vienen? No, ¿De familia? ¿De no, qué tipo no. de familia? C contanos, porque ahí las vi con tu papá y tu mamá en una foto en Instagram, creo que claro, están, ¿no? Sí, sí, sí, sí en Instagram. Este, estamos como soltando amarras oficial y siempre vamos compartiendo las experiencias ahí, porque nos encanta que pues, llegara a toda la gente, porque en su momento para nosotros era algo inaccesible. De hecho, ir a navegar nunca se nos hubiese imaginado por por nuestra mente como que todo buenos Aires le da la espalda al río entonces conocer Exacto. el ambiente náutico poder retirarse aunque sea unas horitas para ir a despejarse para ir a silenciar la mente eh, descubrir otros paisajes conectar con el agua con el viento eh, nosotros somos de caballito o sea que muy lejos de eso pero siento que hay un atractivo algo se encendió en nosotras para que realmente despertemos eso y querramos estar más tiempo también ahí Claro, ¿y qué, qué cortaron? ¿Dónde trabajabas vos? ¿Dónde trabajabas Sole? ¿Qué pasó? Contame esa conversación sí. cuando dijeron, che, bueno. y si hacemos esto, el barco, eh, tuvieron que comprarlo, lo alquilan, ¿Cómo, ¿cómo se organizaron con todo eso? ¿Cómo nació esa idea? Mira, yo creo que todos pasamos en algún momento por esta famosa crisis existencial que, por menos en mi caso, me, yo me repreguntaba si realmente era lo que yo venía venía a, a dedicarme, no, a lo que quería compartir con los demás, porque me sentía como que ya estaba como apagándome Siempre estaba mirando la hora de salida de la oficina. Yo trabajaba en el microcentro y que trabajé por 10 años en digamos como contador en la parte de auditorías, que en su momento me encantaba porque viajaba, porque aprovechaba... ¿Veías y... el y... río por lo menos de la empresa? ¿Estabas en un edificio que veías el no, río no? No, estaba en pleno Plaza de Mayo y aparte estaba conviviendo siempre con los piquetes, con bueno con todo lo que claro. es el, el ámbito y el caos. Así que era siempre estaba esperando que se haga la, la hora de la salida para poder irme. Este, a un ratito aunque sea el río para ver el atardecer siempre me llamaba eso, era como mi, mi escape de la libertad ah, ¿no? para, para, desde Plaza de Mayo te ibas ahí a la, a cerca del río, después sí, aunque era la última horita o sea salía a las 5 y que se atardecía a las 6 aunque sea los últimos rayos era como algo que necesitaba como para realmente ¿viste? volver así ah, mirá sí, ahí se fue ¿eh? es como... sí, entonces ahí es como cuando decidimos en un momento decir por qué no compramos aunque sea un velero chico un barco de escuela para empezar a salir aunque sea por, por nuestra cuenta porque se si había terminado las clases se terminó el curso y dijimos y ahora qué hacemos era como que nos faltaba eso y lo, ¿Lo hiciste vos miedo, también ¿no? el curso no es sí sí sí, sí yo también lo hice okay. o sea, que sí, ah lo, lo hicieron los dos para entonces estuvo bueno eso, porque bueno, compartir algo juntas, que en su momento cada una estaba con, con, con su profesión, con sus tareas, este, ca casi que no nos veíamos, entonces esto nos volvió a unir. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y ahí sí. se compraron ese velero y empezaron después, después ¿cómo, cómo empezó a darse, lo, lo empezaron a disfrutar ustedes y cómo empezó a darse la idea de, de tomarlo como un trabajo? Bueno, ahí arrancamos este, a, digamos, por nuestra cuenta los fines de semana eh, y unas amigas este, que veía que tanto lo disfrutábamos y que de hecho nosotras meditábamos siempre cuando al momento del atardecer decíamos unos mantras y este, mi mamá es profesora de yoga y como que siempre nos inculcó eso de la respiración, de poder este, estar este, presente y, y mis amigas me decían, pero ¿por qué no lo pueden compartir? Eso es algo que como evidentemente les hacía bien y yo lo veía como muy lejano, le digo, yo soy contadora, ¿qué voy a hacer? me dice, no, no, no, pero esto, ¿esto que estás haciendo, no, como que al principio no lo comprendía porque era como cuando uno ¿sabes? sale de esa zona de confort que te da miedo, pero a la vez me moría de ganas. Y dije, bueno, a ver, arranquemos como soñando, ¿no? ¿Cómo se podía llamar? ¿Qué, qué ruta podemos ofrecer? ¿Cuántas horas? Era como todo, como una, al principio un entusiasmo y se fue creando totalmente y bueno para para ahí las veo estoy viendo algunas fotografías todas luqueadas después todas llenas ah. de chicas es solo para mujeres o pueden ir hombres también no no no pueden ir hombres también vienen en pareja vienen hombres solos es muy variada muy variante así que eso es este aparte no se requiere experiencia previa este simplemente ganas de, de compartir de, de tomarse un momento para uno este, son experiencias ¿Y qué muy... Hacen, este, ¿Y qué hacen? ¿Paran en el medio del río y meditan, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué encontrás en la meditación? Vos que venís de, de tu mamá, que hace esa actividad es, hace muchos años. Sí, lo que hace la meditación es a medida que vamos digamos, a la vuelta, cuando ya emprendemos la vuelta, vamos navegando con una vela, lo que se dice es achicar vela como para ir más despacio, y en ese momento iniciamos la meditación y es una meditación mucho más profunda, porque no tenemos el ruido y el, el entorno que siempre en la ciudad ya sea un vecino, la, las bocinas y la interferencia de las antenas. Es una conexión que se hace mucho más este, profunda si a uno le cuesta meditar. Entonces es otra experiencia totalmente distinta. Eh, y el cuenco tibetano lo que hace también es armonizar los chakras. Entonces en ese momento, cuando estamos en el agua, se amplifica mucho más. Este, claro. uno cuando regresa a tierra ya se siente distinto, eh, y siempre todos los, los que van los que vienen al grupo, es alguna sincronía los une Ahí vamos también descubriendo de por qué estamos ahí todos, por qué nos unimos eh, Qué vienen a soltar, algunos realmente vienen a buscar paz, tranquilidad Otros vienen a soltar quizás alguna relación, algún trabajo Algo que realmente no les está haciendo felices ah, Hacen como una charla, digamos, de, de grupo, o sea, charlan Exacto. entre ustedes Exacto, sí, sí, como, es coaching, eh, pero es más que nada para el que quiera compartir, es como muy optativo, entonces el que quiera compartir, nosotros simplemente ayudamos también a ese soltar, a ese renacer, eh, es una experiencia totalmente, digamos, distinta a que uno lo toma como un paseo, es, es mucho más. ¿A qué hora salen? Porque acá te estoy viendo en una foto, las estoy viendo con Julián eh, wage y este, medio como la tardecita, como capaz que están regresando, ¿a qué hora salen? Es, o por ahí no, por ahí no, están saliendo, no, la... no tengo idea. Sí a, las, sí, a las 16 horas es la salida del atardecer, también salimos por la mañana, para aquellos que prefieren la mañana, a las 10 de la mañana. Eh, y después hacemos también todos los meses la salida especial de luna llena, que es a las 6 de la tarde, entonces es el atardecer más la, la salida de la luna y poder meditar con esa energía. Eh, son experiencias más o menos de 3 horas, 3 horas y media, y después tenemos experiencias más largas, que son las travesías que hacemos en Langras dos Reyes que es en Brasil, es donde ah, hay días. Ah, sí, qué lindo, qué lindo. Eh, sí, la, ahí ¿Y cómo no se van? Ahí yo... ¿Van en, el, en, la, en la lancha? Usted, ¿Cómo se llama? no ¿La embarcación esta? Sí, eh, no, no, no, allá. ¿En el velero allá, no, allá, no? No, no, porque es un velero más chico que nosotros que tenemos acá, y bueno, es vamos a vivir a bordo ahí, somos 10 personas, entonces es una embarcación mucho más grande, con camarotes, cada uno con su baño, este, ah, qué y aparte, lindo. Que y arman un grupo acá y se van a, a Brasil. Y Volamos, hacen eso. Claro, ah, sí, qué bueno. Exacto, sí. Volamos a Río de Janeiro y desde ahí, este, digamos, iniciamos la travesía en Angrazos Reyes. Que lo lindo es navegar por allá, por todas esas islas, son 365 islas, todo muy, este, son paraísos, son, es todo reserva natural ahí. No sé ¿Y ahí si qué hacen ustedes? ¿Tripulan ustedes o tienen un, un comandante? No, no, no, nosotras. Nosotras estamos al. El bando de la Qué genio, o sea que alquilan y aparte ustedes son las tripulantes. Exacto, sí, sí. sí. ¿Y cómo se reparten? A, a ver, vos, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Tu hermana qué hace o hacen todas las dos? No, vamos intercambiando. Este, Las dos estamos también tripulando. Quizás me encargo más lo que es la parte de la meditación y las actividades, pero este sol también de la comida, como que ahí vamos cada una complementándonos. Qué lindo y duermen en el las, las personas que llevan duermen en ese en ese velero más grande? Sí, exacto. Sí, sí, sí, es para dormir, este, y lo lindo que a veces viene que viene gente que nunca se embarcó, que nunca durmió a bordo y es una experiencia totalmente distinta, que bueno, muchos dicen que a veces si te cuesta dormir ahí seguro que no porque realmente es un, un descanso sí. profundo, estás durmiendo sobre el agua y sobre todo en esa reserva que es tranquilo, ¿no? No, es Isla Grande, no tenés este, olas como Me mar, encanta, y lo conozco, conozco Isla Grande, y anduve por ahí. A mí, a mí me descompone sí. un poquitito el movimiento, o sea, sí, es muy constante. Eh, bueno, pero eso, es, te tomas una pastillita y listo, ¿no? Como es sí, una pastilla que me tomé un día, falta, me hizo bien. Sí. Claro, no, acá no hace falta porque es muy tranquilo, es justamente donde navegamos es la parte de la reserva natural, no nos vamos para, digamos, el mar abierto. Ah. Vamos ahí a hay, posición, una, hay, una, hay una... me encantó ese lugar, hay una cárcel también cerca, ¿no? de ese lugar eh, Ay, ¿sabés qué? No De Isla grande, <ríe> no, sí, sí, sí, pero yo fui, hay... me encantó, me encantó Fui hace muchos años, por ahí la sacaron, no tengo idea, pero me encantó Es más, me acuerdo que el tipo que nos llevaba se llamaba Zacarías Pero es un lugar en, de ensueño ¿Y ah. qué meses hacen, hacen ese, eh, ese paseo por ahí? No, lo vamos haciendo bastante espaciado, por ejemplo ahora nos vamos en junio, después en agosto eh, después diciembre depende también de mucho grupo que se forma este, a veces nos piden determinado mes en particular y si no, nosotros ya lo promocionamos y ahí se va formando por ejemplo este último que hicimos fue en diciembre que eran, eh, eran justamente se formó todas chicas y ninguna se conocía se formó como una amistad tan linda que es el día de hoy que se unen, que se van juntas de viaje, que es hermoso lo que sucede porque no se conocen y terminan realmente siendo muy amigos y en esta nueva tripulación tenemos hombres a bordo, entonces también nos emociona porque también lo pueden compartir, y es otra experiencia también, cada experiencia es única. Qué lindo, ¿no? Y, y, y no piensan una cosa así como para, para el Delta acá, para un, un, un velero más grande, y también tener una experiencia acá, o, o es, es por, es por ¿Es, Brasil? En realidad, para dormir a bordo, decís... Sí. Eh, sí, para lo que es este, dormir a bordo, no, no hay barcos grandes acá en... El, L lamentablemente el alquileros ya no claro. en veleros y los barcos son chicos. Esta embarcación que alquilamos, por ejemplo, es de 50 pies, que es la embarcación más grande que, que hay, digamos, lo que es en velero y la verdad que cuánta es muy gente poco. entra durmiendo ahí, cuánta gente vive con ustedes. Hasta, hasta 10 personas. ¿Y quién sí, cocina? ¿Ustedes o llevas llevan a alguien? Nosotras, nosotras. Qué genia no te puedo creer. <ríe> o ¿Sé sea, que hacen las compras, cocina Te encontraste sí. un laburazo porque aparte lo disfrutás Exacto. un montón. Lo redisfrutamos, lo hacemos todo con mucho amor porque realmente es una pasión que tenemos. Por eso es como que nos encanta poder compartir y que realmente vivan la experiencia. Porque cada vez que vienen me dicen, no, yo lo cuento, no me van a creer lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Es realmente una experiencia única. Qué divertido, ¿no? Te felicito, me encantó cuando las descubrí ahí en, en, en Instagram. Dije, uy, oh. tenemos que hablar con ellas, me parecen divertidas, lindas, buena energía y seguramente oh. que les va a ir, les está yendo y les va a ir muy, pero muy bien. Te mando un beso, oh. te voy a mandar un, un, un WhatsApp después para que estemos en contacto, pero cuenten con nosotros para buenas noticias y, y buena onda y buena energía. Dale, qué emoción. Bueno, te esperamos a bordo para saltar amarras cuando quieras. Me va a encantar. Eh, voy... Ah, yo hago vivos también en Instagram, así que en cualquier momento metemos un vivo. Ay, bueno, dale, un placer. Muchas gracias. Por supuesto que cuando me inviten ahí estaré divertido, me parece genial. Dale, gracias. Un honor para nosotras. recibirte a bordo. Qué Emocionada. divina. Gracias, gracias, gracias. Felicitaciones y saludos a tu hermana, Noé. Gracias. Mucha, muchas gracias. Les mando un beso grande. Beso, beso, beso. Gracias. Bueno, gracias. ahí está. Gracias. Qué divina. Las hermanas que navegan, ¿eh? Navegan por todos lados, en Isla Grande y, eh, y también acá en, en, el, en el río. Se llaman Noé y Sole Pardal, de apellido. Las podés encontrar en Soltando Amarras Oficial en Instagram. Mirá, tienen 35.700 seguidores. Bueno, nos estamos yendo, la pasé muy, pero muy bien. Eh, gracias a Javier Martínez en la operación técnica. Gracias a Gonza Benítez Cruz en, en, la, en la producción. A todos ustedes por escuchar. Nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí, en Ecomedios AM 1220 o, si no, en la web arroba ecomedios.com. Pásenla muy, pero muy bien. Gracias a la gente de Vagó, gracias a la gente de Sushi Club, que están con nosotros en todos nuestros programas. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220 Ecomedios